Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 66. Mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo, en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. También batalla con Él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. Esta no es una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. Él sabe cuál es tu función. Él sabe qué es tu felicidad. Hoy intentaremos ir más allá de esta batalla completamente absurda y arribar a la verdad con respecto a tu función. No nos vamos a enfrascar en argumentos fútiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar inútilmente de definir lo que es la felicidad, ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad, sencillamente nos alegraremos de que podemos descubrir lo que la verdad es. El propósito de la sesión de práctica larga de hoy es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son, de hecho, lo mismo. Dios te da únicamente felicidad. Por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la felicidad. Aunque parezca ser otra cosa. Los ejercicios de hoy son un intento de ir más allá de estas diferencias de aspecto y de reconocer un contenido común allí donde en verdad lo hay. Comienza la sesión de práctica de 10 a 15 minutos reflexionando sobre estos pensamientos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Trata de ver la lógica. En esta secuencia, incluso si aún no aceptas la conclusión. Únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos, podría entonces ser falsa la conclusión. Reflexionemos entonces por un rato sobre estas premisas según practicamos. La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Esto, desde luego, podría ser falso, pero para que fuese falso, sería preciso definir a Dios como algo que Él no es. El amor no puede dispensar maldad, y lo que no es felicidad es maldad. Dios no puede dar lo que no tiene, ni puede tener lo que Él no es. Si Dios no te diese únicamente felicidad, ciertamente sería malvado. Y esa es la definición que crees acerca de Él, si no aceptas la primera premisa. La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. La otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Solo puedes escoger entre estos dos guías. Y los únicos resultados que pueden proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Así pues, o bien fue Dios quien estableció tu función a través de su voz, o bien fue el ego que tú inventaste para reemplazarlo a él. ¿Cuál de estas posibilidades es verdad? A menos que hubiese sido Dios quien te dio tu función, esta solo podría ser un regalo del ego. Más ¿Qué regalo puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? Piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy. Piensa asimismo sí en las múltiples formas que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que, guiado por el Ego, trataste de encontrar la salvación. ¿La encontraste? ¿Te sentiste feliz? ¿Te brindaron paz? Hoy necesitamos ser muy honestos. Recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en cualquier cosa que el ego haya propuesto. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Prestarás oídos a la locura o bien oirás la verdad. Trata de hacer tu elección mientras reflexionas sobre las premisas en las que se basa nuestra conclusión. Podemos concurrir con esta conclusión, pero no con ninguna otra, toda vez que Dios mismo concurre con nosotros al respecto. La idea de hoy es otro paso gigantesco hacia la percepción de lo que es lo mismo como lo mismo y de lo que es diferente como diferente. A un lado están las ilusiones, al otro la verdad. Tratemos hoy de darnos cuenta de que solo la verdad es verdad. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo dos veces por hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio la las dos. No te tomará más de un minuto. Y probablemente menos repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras las dices. Y David nos dice, la sección 2 del capítulo 9 del texto, llamada la respuesta a la oración y la lección del día de hoy. Nos ayudan a abrirnos a escuchar al Espíritu Santo, que es la respuesta a nuestras oraciones, y a abrirnos para recibir orientación y recibir nuestra función. Nos abrimos a la conciencia de que nuestra felicidad y nuestra función son una. Con nuestra función del perdón es como experimentamos nuestra felicidad. Y Dios nos dio nuestra felicidad en nuestra creación. Y nada que el ego haya construido, dicho o hecho, ha cambiado nuestra felicidad eterna. Hoy Jesús nos pidió pensar en las muchas formas de la ilusión, en la función que nuestra mente ha tomado, las muchas formas en las que tratamos de encontrar la salvación bajo la guía del ego. Hemos buscado la felicidad en la ganancia personal. Hemos buscado la felicidad en el reconocimiento personal. Hemos buscado la felicidad en las relaciones interpersonales con personas, perros, gatos, animales y todo tipo de mascotas. Y en las posesiones diferentes. La hemos buscado también en la educación y en la inteligencia, tal como el mundo la juzga. En estatus y niveles, en coches, carros, trabajos, localidades elegantes, temperaturas atractivas, patrones climáticos atractivos y en diferentes climas. Hemos buscado la felicidad en países seguros entornos seguros y sin embargo nuestra felicidad está en ser tal como dios nos creó nuestra felicidad nunca se ha encontrado en ninguna de estas formas estas formas pasajeras que van y vienen que pasan como las nubes en el cielo buscamos la felicidad en capacidades en habilidades en idiomas Hemos buscado la felicidad en actividades, pasatiempos e intereses, en el acumular de dinero, en inversiones del mundo, mercados bursátiles, bonos, planes de seguros. Todas estas cosas con las que hemos confundido nuestra función de perdón. Todas estas aparentes funciones humanas, búsquedas humanas, no nos han llevado a ninguna parte. Incluso cuando encontramos relaciones que creemos que nos gustan, en las que creemos que podemos encontrar la felicidad, estas relaciones interpersonales pasan, se van, ya sea a través de dejar a un compañero, o que tu pareja se vaya, o un compañero que se enferma y muere, o nosotros mismos como cuerpos que parecen morir. Todas estas búsquedas de la felicidad en las relaciones interpersonales no nos llevan a ninguna parte. Solo nos queda polvo, polvo en el viento. Hoy tenemos una alternativa, buscar la felicidad donde se puede encontrar, en nuestro perdón. Solo tenemos un propósito hoy, darnos cuenta de que nuestra felicidad y nuestra función son una. Que no soy un hombre, o una mujer, o un niño, o un adulto. No soy un ser humano. No soy americano, o mexicano, o ruso, o griego. Soy perdonador. Un perdonador de ilusiones. Hoy quiero ver lo feliz que podría ser dejando ir todas las ilusiones. Dejando ir todas estas búsquedas de mentes que he creído que necesito para hacerme feliz. No puedo ser un ser limitado en el tiempo, ya que fui creado como eternidad. Por lo tanto, no buscaré mi felicidad en el futuro. No voy a jugar el juego del ego, que dice que seré feliz cuando el resultado... O la forma sean perfectos. Los resultados en la forma nunca serán perfectos porque el ego los hizo y el ego es un deseo de muerte. Pero puedo perdonar, puedo liberar todas las ilusiones de mi mente, todas las búsquedas de mentes, todas las ambiciones, todos los objetivos Hoy me doy cuenta que no tengo ninguna meta profesional, porque la felicidad, la felicidad presente, es mi función. No voy a ser tentado por el futuro. Hoy me doy cuenta de que no tengo como objetivo futuras relaciones. No estoy esperando tener una familia. No espero envejecer. Y tener el pelo blanco junto con alguien más. Estoy dejando ir el futuro de envejecer juntos. Mi felicidad es mi función. Ya no deseo ser rico o famoso. O alguna otra ilusión del cuerpo. La felicidad presente es mi función. Hoy... Descanso en la felicidad presente, lleno de paz, sereno, tranquilo y satisfecho al decir Mi felicidad y mi función son una. Amén.